pequeños, ¿cómo están? Los invitamos a Caminos de Vino para que me dejen su carta y así traerles muchos regalos, así que no olviden, vengan y los esperamos, aquí Santa y la señora Santa también, así que ¡Feliz Navidad!